J. Mayor Tiempo de Bogotá Directamente desde Bogotá ¿eh? Yo la vi bailando solita ey. La charla y me pegué y el momento no Gatos te... yes. a dos si lo solicita ey. Y lo que pasa después Es ganar o perder yeah. Bailar, huella, Baja, se ve mala Me atreví, la aposté yo no pierdo la fe Quema, fuma, nota En alta, guaya, sata No la quiero perder Y ya casi son las tres uh, y me ah, La puse un balguaro. Con cara a nene bueno, me porte malo La nota arriba y para serle sincero Y claro, le tiro el perro a raya Pa' que vea como ladro Sato, suelto como aquí no le apuesto, no fallo y si le veo, ya ti no me presto. No quiero ser su amigo, la chacha en mi cabeza dicen que me voy contigo. Sin tanta labia, alego se nota que media terror la baja sin rocas. Se pone loca bailando en la mesa, se toca, se ve que le estorba la ropa. Yo la vi bailando solita, ey, la Charlie me pegué y el momento no. solicita hey. y lo que pasa después es ganar o perder baila? baila guaya bebé baja se ve mala me atreví le aposté yo no pierdo la fe ¿Cómo quema fuma nota en alta guaya salta no la quiero perder Como Calderón, ponle batería y reggaetón, La luz se apagó, en Bogotá comienza la acción La apuesta termina en mi habitación ¿Cómo no? Un trago en la T, baja el estrés Al 8 de llegué, no tengo claro qué pasa después Pero me tienta la buena fe que qué pa' Pa' dañar, pa' aprender, pa' joder, ah uh. Ya van a ser las tres Despacio la robé El disco es un desierto y yo que tengo sed sí. la me tiro en directa que noté Que yo me caso, yo creyendo que gané nah. Gatos sato, si lo solicita ey. Y lo que pasa después Es ganar o perder Ay, Baila, huella, bebé, Baja, se ve, mala Me atreví, le aposté Bebé, baja, se ve, mala <ríe> J Mayo, percua Dime cómo fue bebé